Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de Puertas Abiertas en la que vamos a intentar daros una pequeña píldora de qué es el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. En primer lugar, estáis de suerte. Se trata de un estudio dos en uno. El Máster Universitario os va a habilitar, por una parte, para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en todas sus ramas, por lo que cursándolo vais a tener no solo una visión muchísimo más amplia que, los, que la que os ha dado el grado, sino que además os va a abrir una, un mayor número de puertas laborales. Además, vais a tener una visión especializada, puesto que en el segundo semestre del segundo curso os va a permitir conseguir una formación superior especializada como la que obtendríais con cualquier máster específico. Para esto, tenéis que cursar una de las dos especialidades optativas que se ofrecen, o bien tecnologías espaciales y de defensa, o bien sistemas inteligentes y de transporte. Y finalmente, también os puede dar una visión laboral a aquellos de vosotros que elijáis la asignatura optativa de prácticas en empresa que se realiza de un amplio pool de empresas de ingeniería de telecomunicación con las que nosotros tenemos convenio o bien firmamos un convenio, como pueden ser IBM, Indra, Teldat, Altran, Capgemini, Everis, etc. Bueno, vamos a pasar a ver cuál es la estructura de la presentación de hoy. En primer lugar, vamos a describir el título. Vamos a contaros cómo se realiza el acceso y cuál es la estructura del máster. Cuál es el horario, que es otra de las cosas que os suelen preocupar, ¿Y cuál es el plan de estudio y las especialidades que tenemos? Bueno, en primer lugar, como os hemos dicho, el máster universitario es un máster que os va a habilitar para el ejercicio de la profesión de ingeniero de telecomunicación y, por tanto, está definido en una orden ministerial, que es la orden CIN-355-2009. ¿Cómo lo hemos organizado nosotros? Pues dentro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá lo hemos organizado en 120 créditos, organizados en dos años, que no es necesario cumplir los dos años. Primero van a, van a, asistir, van a existir una serie de complementos de formación, una serie de complementos formativos, que ahora veremos, asignaturas de lo que son la orden ministerial, definidas en la orden ministerial y finalmente la optatividad o la especialización junto con el trabajo fin de máster. bueno El modo más normal de acceder al máster es si venimos de algún grado en ingeniería en alguna de las ingenierías de telecomunicación. En este caso, empezaríamos el máster con el segundo de estos bloques. Eh, si venimos del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación no necesitaríamos hacer complementos de formación es decir, entraríamos directamente a cursar el tercero de estos bloques, el bloque común sin embargo, si venimos del resto de grados de la rama de Ingeniería de Telecomunicación que son los grados más especializados entonces tendríamos que cubrir hasta 30 FTS ¿Por qué hasta 30? porque alguna de las asignaturas que veremos que son complementos de formación, el estudiante ha podido cursarla como asignaturas optativas de su grado. En este caso, evidentemente, no tiene que volver a cursarlas. Bueno, pues Una vez que pasamos los complementos de formación, que se imparten en un único cuatrimestre, son 30 ECTS, hasta 30 ECTS que se imparten en un cuatrimestre. Pues A continuación, tenemos el bloque común. El bloque común está formado por dos cuatrimestres, cada uno de 30 FTS. ¿Y qué contienen? Pues aquellas materias necesarias para adquirir las competencias de la orden CIN. Finalmente, en el último de los bloques, tendríamos la optatividad, la especialidad ¿vale? y el trabajo fin de máster. ¿Cómo se puede arbitrar esto? Pues tiene distintas fórmulas. Una primera fórmula es yo curso 18 asignaturas optativas específicas de una especialidad vale para obtener la especialidad con lo cual necesitaría cubrir tres asignaturas de seis FTS otra opción que puedo tener en cuenta es mira a mí me interesa conocer el mundo laboral yo quiero hacer unas prácticas en empresa bueno pues hasta seis FTS los vamos a reconocer como prácticas en empresa con lo cual el estudiante solo necesitaría hacer otros 12 cts es decir, dos asignaturas, para cubrir las materias de especialidad. Haría además el trabajo fin de máster de 12 cts y de este modo tendría este bloque completo. ¿Cuál es el horario? Bueno, pues una de las dudas bastante recurrentes que tenemos es, oye, mira, yo estoy trabajando o mira, me interesa trabajar. Bueno, nuestro objetivo dentro de la EPS, de la Escuela Politécnica Superior, es formar ingenieros con una empleabilidad del 100%, puesto que esto va a implicar que la formación que os estamos impartiendo es exitosa, adecuada y, además, es interesante para las empresas. Por esto, os podéis imaginar que vamos a animaros fuertemente a abordar el camino laboral asalariado o del emprendimiento y os vamos a poner todas las ventajas y todas las facilidades que nosotros podemos. Para ello, los horarios, que los podéis consultar en la web de la EPS, aquí tenéis una captura de lo que van a ser los de este curso, vale, están orientados o están ubicados en tres franjas diferentes, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 9, esto para las materias optativas y, y del bloque común. De este modo, lo que vamos a hacer es que aquellas asignaturas que un curso se imparten en la franja de 3 a 5 de la tarde, el curso siguiente se van a impartir en la última franja, en la de 7 a 9, de tal forma que todos aquellos estudiantes que trabajan sean capaces de llegar, si no es un año, que sea al año que viene, a cursar todas las asignaturas necesarias. También es muy importante recalcar que nosotros damos por una parte la teoría y por otra parte los problemas y las prácticas instrumentales. Esto último se hace siempre en grupos reducidos, en los que garantizamos que el número máximo de estudiantes va a ser de 25, de tal forma que pueda haber un trato muy, muy mmm, corto con el profesor, es decir, que sea posible hacer todo tipo de preguntas, que el profesor pueda guiar a los estudiantes, que no queden dudas. Bueno, siguiendo con el plan de estudios, hemos visto que tenemos un primer bloque de complementos de formación. Los complementos de formación varían en función del grado de procedencia. Aquí os hemos puesto los grados dentro de la Escuela Politécnica Superior. En la primera de las columnas veis aquellas asignaturas que tendría que cursar un graduado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones. A continuación, veis las asignaturas que cursaría un graduado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación y finalmente, en la última de las columnas, un graduado en Ingeniería Telemática. Como os he dicho antes, si alguna de estas asignaturas las hubiese cursado el estudiante como una asignatura optativa de su grado, no sería necesario volver a cursarla. A continuación, tenemos el bloque común de asignaturas. El bloque común de asignaturas tiene dos posibles desarrollos. El desarrollo curricular número uno, para aquellos estudiantes procedentes del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, estos estudiantes cursarían esos dos bloques en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre del primer año y el segundo año, en el primer cuatrimestre, cursarían la especialidad o las optativas y el trabajo fin de máster. El segundo de los desarrollos curriculares es para aquellos estudiantes procedentes de los grados en la rama de Ingeniería de Telecomunicación, cualquiera de las otras. Estos estudiantes tendrían en el primer cuatrimestre las asignaturas de complementos de formación que hemos visto en la transparencia anterior, y en el segundo cuatrimestre del primer año y el primer cuatrimestre del segundo año cursarían el bloque común de asignaturas. Finalmente, el bloque de especialización y de trabajo fin de máster lo cursarían en el cuarto cuatrimestre. Aquí vemos en esta transparencia y en la siguiente las asignaturas del bloque común número 1, el que se imparte en el primer cuatrimestre. Y aquí a continuación vemos las asignaturas que se imparten en el segundo semestre. Todas ellas, como veis, suman 30 ECTS. En cuanto al bloque de optatividad, nosotros ya, ya os hemos comentado que tenemos dos especialidades. Tecnologías espaciales y de defensa y sistemas inteligentes para el transporte. Estas especialidades os permiten suplementar la formación con respecto a, lo, a, las, a aquellas materias que hemos adquirido y que están inscritas dentro de la orden ministerial. Esta formación os va a permitir ahondar en la aplicación práctica de esos conocimientos. ¿Vale? con lo cual vais a tener la habilitación que os permiten las asignaturas de los blo del bloque común y además la especialización de este bloque. Bueno, la primera asignatura la primera, eh, el primer, la primera especialidad, que es la de sistemas inteligentes para el transporte, ves que consta de seis asignaturas. Como os he dicho, el estudiante deberá cursar dos o tres asignaturas en función de si quiere cursar o no las prácticas en empresa. Algunas de ellas ves que se imparten en el primer semestre o en el cuatrimestre número tres y otras se imparten en el segundo semestre o en ambos. Esto nos permite a aquellos estudiantes que quieran terminar en tres cuatrimestres el máster, poder hacerlo. Exactamente lo mismo pasa con, el, con la especialidad en tecnologías espaciales y de defensa, que veis que tenemos dos cuatrimestres y asignaturas que se imparten en los dos. En esta página, en esta transparencia, os hemos intentado mostrar algunas de las prácticas, algunas de las empresas con las que tenemos convenio. Estas son las, estas son las empresas con las que nosotros hemos eh, tenido estudiantes trabajando durante este curso 2019-2020. Como os he mencionado anteriormente, las prácticas en empresas se pueden hacer con empresas con las que ya tenemos convenio, o con otras empresas con las que vosotros queráis con las que se firmarían nuevos convenios y esto os va a permitir evidentemente múltiples salidas profesionales. Para terminar me gustaría que vieseis un poco dónde podéis preguntar toda esa información que os ha quedado en el tintero. Eh, las preguntas académicas podéis formularnoslas tanto al director como a mí, al director del máster José Antonio Portilla como a mí. Y aquellas preguntas más administrativas, el mejor sitio donde vais a encontrar la información es en la escuela de posgrado. No obstante, nos podéis preguntar a nosotros y si nosotros no supiésemos contestaros, pues os remitiríamos con la persona adecuada. Si queréis entrar al máster, ¿cuál es el proceso que tenéis que seguir? Bueno, pues el proceso, el proceso es solicitar la admisión. Para ello, lo primero que requiere es que hagáis una preinscripción a través del enlace que tenéis en la escuela de posgrado. Ahí, adjuntando vuestro DNI, el currículum y el título de grado, o si todavía no lo tenéis, las asignaturas en la matrícula que tenéis ahora mismo, solicitaríais esa preadmisión, esa preinscripción. Desde la dirección del máster se comprobaría la información y se, haría, se aceptaría esa preinscripción. Una vez que tenéis aceptada la preinscripción, tendríais que pagar la reserva de plaza que luego se detraería de la matrícula que hagáis en el mes de septiembre o en el mes de octubre, cuando os matriculéis. Y creo que esto es un poco lo que os queríamos contar. Os animo a que os inscribáis en el máster, creo que os va a gustar y creo que va a ser muy interesante para ampliar esa formación que habéis adquirido en el grado. Un saludo y os esperamos. Muchas gracias.